Desde Granma, un equipo de videos Crisol y Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Que se